Hola a todos, bienvenidos a su canal pre-video. El día de hoy les estaré mostrando cómo hacer una infografía en PowerPoint desde el celular. Así que quédate hasta el final del video para que puedas aprender cómo hacerlo. Lo primero que debemos hacer es posicionarnos en la hoja de diapositiva que estaremos utilizando. En este caso estoy utilizando esta hoja en blanco con el tema ya incluido que es el café. Así que luego de esto estaremos yendo a nuestra barra de herramientas en la parte inferior de nuestro celular. Si no sabes cómo utilizar la barra de herramientas, te estaré dejando algunas recomendaciones al final del video para que aprendas cómo manejarlas. Pulsaremos el icono de imagen que está aquí debajo. Bien, es este. Bien, aquí nos aparece un menú. Estas son las imágenes recientes, o sea, todas las imágenes que tenemos disponibles. Pero les aconsejo que ya tengan sus imágenes descargadas y recortadas antes de iniciar con este trabajo. Como en este caso, estamos hablando de, estaremos hablando del café, voy a utilizar esta imagen. Le daré aquí donde dice listo. Si yo la quiero recortar, le doy aquí donde dice recortar. Vamos a recortarla un poco. Así a lo largo. Vamos a recortarla un poco. Y vamos a confirmar. Vamos a darle a confirmar. Luego le daremos a listo. Bien, ahí se agregó nuestra imagen. Con este borde de aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a reducir el tamaño de nuestra imagen hasta la cantidad que, no, que creamos conveniente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerla un poquito más larga y vamos a, a ir reduciendo así luego de eso vamos a agregar una figura para eso también vamos a ir a la parte inferior de la barra de herramientas y vamos a agregar esta figura que está aquí le daremos a este icono vamos aquí están todas las figuras disponibles miren aquí están todas ahí debajo también pero en este caso vamos a estar utilizando este octágono este que tiene ocho lados y miren aquí vamos a agregar dentro de nuestra figura vamos a agregar el texto en este caso eh, pulsaremos dos veces dentro de la figura y se nos abrirá este pulsor. Ven, ahora iniciaremos con la edición. Bien, ahí tengo ya mi título agregado. Vamos a ampliar un poco. Vamos a ampliarlo para que nuestra imagen quede ya ajustada. Bien, ahora la vamos a mover vamos a darle inmediatamente formato bien para darle formato simplemente le vamos a dar aquí a esta parte de abajo mientras tengamos pulsada la figura nos va a aparecer opciones para nosotros editar la figura en este caso vamos a darle a este icono que está aquí que es para editar estilos de forma miren aquí hay diferentes estilos voy a agregar este negro bien ya tenemos nuestro primer cuadro luego de eso vamos a insertar otras figuras para ir editando también como pudieron darse cuenta, para esta parte simplemente agregué la forma, le incluí el texto y dupliqué esta misma imagen. Así eh, no tengo que hacer lo mismo en cada una, sino que solamente ahora voy a variar los temas. Bien, aquí tengo estas cuatro, eh, estas cuatro formas. Vamos a agregarle color a cada una. Voy a pulsar la primera y vamos a agregarle un color. Si no me gustan estos colores, también puedo agregarle el color aquí, en este icono que está aquí. Pulsamos. Y vamos a agregarle un color distinto a cada uno. ¿eh? Bien, aquí ya cada uno tienen un color distinto. Luego de esto, vamos a estar agregando flechitas. Para eso nuevamente nos vamos a ir a la parte de formas, que es esta que está aquí. Y pulsamos. Miren, aquí hay varias formas de flechas miren aquí hay flechas diferentes distintas Pod podemos utilizar cada una de esas en este caso estaré utilizando esta vamos a bajar nuestra flecha y la posicionaremos fuera de la diapositiva para así darle la forma que queremos sin, sin que nos vaya a distorsionar o que nos vaya a hacer o a cambiar cualquier otra forma de adentro de la diapositiva luego de que ya tengo la forma déjenme ver si si... Si sí me es compatible, ok, si sí puedo utilizarla. Vamos a hacerla un poquito más pequeña. Ok, vamos entonces a duplicarla. Pulsamos y se nos abrirá este menú. Vamos a duplicar. Vamos a hacer este proceso tres veces para que tengamos las cuatro flechas que necesitamos. Luego de esto, vamos a hacer esto, a posicionarlas en el lugar correspondiente. Así va todo hasta el momento. Ahora vamos a darle forma también o un color a las flechas. Para eso pulsamos cada una y vamos a agregar el color. Vamos a, a darle al diseño al estilo rápido. Entonces vamos a agregar esas verdes que están aquí. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar los cuadros de textos en los que van a estar ubicados eh, los diferentes eh, contenidos que vamos a estar tratando en nuestra infografía. Para eso vamos a ir debajo nuestra barra de herramientas. Le daremos a este icono que está aquí, que tiene la A en medio. Miren, aquí se nos abrió un cuadro de texto. No sé si pueden visualizarlo, pero vamos a ver si puedo bajarlo un poquito más. Bien, aquí. Ahí puedo editarlo y pueden ver o visualizar lo que yo voy a estar escribiendo. Miren, aquí está terminado nuestro cuadro. Le voy a poner negritos. Bien, aquí está terminado nuestro cuadro de texto y vamos a posicionarnos en el lugar correspondiente que le corresponde. De igual forma, vamos a llenar cada uno de los demás espacios y agregaremos los textos. Bien, correcto. Luego de que ya tenemos nuestros textos agregados, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar las imágenes. Que van a representar esos textos. En este caso vamos nuevamente a la parte de imagen. Que es este icono de aquí. Y vamos a ir agregando las imágenes que ya tenemos predescargadas. descargadas Les recomiendo que tengan las imágenes ya descargadas y ajustadas, arregladas. Antes de iniciar con cada una de ellas. Bien, vamos a agregar esta. Simplemente le daré a listo. Vamos a reducir, vamos a sacarla de aquí, vamos a ponerla fuera para reducir el tamaño. Y así eh, nuestra, nuestro texto, el que estamos utilizando en la diapositiva, no se verá eh, distorsionado. Esta es una de las imágenes, en este caso sería para los usos del café. Si quiero puedo también disminuir un poco más la imagen, el tamaño, bien, para ajustarla mejor, ahí está esa sería una de las imágenes ya colocada. vamos a seguir colocando las siguientes imágenes. Miren aquí ya se agregó nuestra imagen, entonces seguiremos editando. Esa es una forma super hiper, mega sencilla de cómo podemos hacer una infografía en nuestro celular. Eh, claro está, si ustedes quieren agregar más contenido, ustedes lo pueden ir agregando. Si quieren cambiar el fondo de pantalla, también lo pueden agregar. Como les dije anteriormente, aquí arriba les estaré dejando algunas recomendaciones para que sepan cómo utilizar las herramientas que tiene PowerPoint de nuestro celular. Así que hasta que ha llegado el video. Espero les haya gustado y les haya servido mucho. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo tutorial. Bye, bye.